Hola Mario, Hola, vamos. fíjate vamos. que tenemos a unos invitados muy especiales. Sí la verdad igual ustedes lo, los conocen también ah, exacto. son muy conocidos también en el salvador muy muy conocidos y pues al principio eran suscriptores del salvador 4k y nosotros los conocimos por el salvador 4k realmente sí realmente los conocimos por eso pero ahora ya se convirtieron en familia, sí, sí, ¿no? ya sí. en familia y la verdad pues viven muy cerca nomás exacto. que el problema que a veces no viven aquí, sino que viven en Estados Unidos. Ah, exacto. Van seis meses, regresan. Van y vienen y aparte eh, también Mario y también nosotros tenemos la culpa por grabar tanto. <risa> no y pues ustedes lo van a conocer, los van también el canal de Salvador exacto. 4K. Sí, vamos pues, a los... Rosy, Rosy, Javier. Javier. Hola. Javier vinieron a visitarnos sí, vinieron de visita porque están en Puerto Vallarta exacto la verdad nos alegra mucho tenerlos aquí más bien en bucerías y de todos modos de bucerías de Vallarta con los tráficos que hay sí si se avientan una hora de camino sí, sí pero no se compara o si estuviera en Estados Unidos yeah. o, o en otro país, en El Salvador nos encontramos en El Salvador y estamos bien, bien contentos porque estamos juntos todos de vuelta exacto y ahora estamos de vuelta pero en Puerto Vallarta nomás que falta la plaga sí, falta la plaga Deben hoy, de... ahí está hay que llevárnosnos a El Salvador Ajá, exacto, ya casi nos vamos <ríe> Vámonos <ríe> <ríe> Para volver a estar juntos allá exacto. Pero nosotros, nosotros ya lo vemos como familia Ya son, familias, sí, ¿no? Es, no son familia, sí, amigos, no somos como no. espectadores amigos, familia y todo Ajá, pero la verdad, estamos bien contentos que hayan venido Porque, fíjense, habían venido hace como dos meses O un mes, no, no fue, no, no dos meses Como, ¿no? dos, meses, como ¿no? dos meses, ajá No quisimos grabar ya dijimos, vamos a grabar Vamos a grabar, exacto, para que vean nuestras convivencias ¿Cómo han estado? Bien, bien, ¿Cómo les fue? ¿Cómo, bien? ¿Cómo bien? Después, sí. Navidad y año nuevo? Muy bien, muy, muy bien, bien. Muy bien. bien. Okay. En la casa y ahí en paz y todo con mi hijo y Vino sí. su hijo, sí. vino sí. su hijo de vacaciones. Sí, ah, sí, sí. de vacaciones Ah, qué chido, qué bonito sí. Ah. Sí. Y la pasó el 24 y el 31 aquí, su hijo o solo una fecha No, él llegó despuesito del año nuevo sí. Sí. Ah, ya, ya Sí, ahí la Navidad con los hermanos fue el regalo pues, pero de Día de Reyes Pregúntale a Javier, Javier Javier el que habla más ¿Cómo está el clima Javier aquí? Ah, ¿sabes que A mí me gusta que me muero de la calor él está muy y se viene la troca Está muy helado, dije no, ¿qué tal helado? Es que no hay ni qué hacer porque es No, pues es que también ahorita allá donde ustedes viven, allá son que hay hielo, nieve. Yo quisiera conocer eh, eh, que nos diga realmente ¿Sí? dónde son para que la gente nos ubique. Vemos en el pueblo se llama Yakima, Washington, pero para ubicarse lo mejor, estamos como ¿no? dos horas de Seattle, Washington. No. No. Pero, pero para norte, para el sur, para el norte. Si estamos dos horas de casa de Canadá, no. De cada, no. Sí, no, sí. pero sí. no sé, ah, no okay. sé no okay. es la capital, es el estado, ¿no? es el estado, es el estado oh, porque el Washington. está Washington DC que es la capital de Estados Unidos sí. y está el estado de Washington que queda del otro lado, Ajá. queda por acá, por se el llaman el... igual pero son diferentes, queda de California hacia el norte, oh, sí. okay. como se distinguen okay. esta Washington DC, nosotros sí. decimos Washington state para que se eh, en uh, uh, yo me equivocaba hace mucho, yo pensé que Washington estaba en Washington, no, Washington no, DC. Pensé no. que estaban en Washington, Washington DC. Sí, sí pensábamos la, que era el mismo. Porque a veces nomás dicen Washington, Washington las personas, sí, ¿ah? Sí, no, sí. no lo diferencian. Sí, mucho, sí, aún en la actualidad hay mucha gente que debe pensar que no se Washington DC y es Washington el mismo. DC. Sí, es el mismo. sí Pero está están, de, Washington. están de diferentes lados todos. Sí, muy diferentes. Uno está del lado de Nueva York, ¿De DC y okay. okay. Washington. Nos sí. vemos. Por nosotros estamos también para que, si quieren hacer los en porque bueno, estamos en la capa de la manzana, de no la Day, porque es donde se exporta la mayoría de la manzana. En wow. el mundo, todo, el mundo, todo el mundo. Qué el mundo, chido. Me ha salido Para eso. China, Corea, México. Corea. Wow. Es más, exporta más para México y China. Son los, los, los, que hay. Sí. Países que... Sí. Ah, sí. sí. Imagínate, Paul, viajaron desde Washington hasta Más el Salvador. ¿Cuántas horas hicieron? Otra anécdota que les pasó ellos cuando fueron a Salvador, se, las maletas las mandaron a otro lado. Exacto, los mandaron sin equipaje. Ah, pero de todos modos, lo bueno que... que pues estuvieron bien, anduvieron ahí. Ah, bien, con todo. Ajá, exacto. Todas bien, porque, porque llegan primero y sin su ropa y sin su sus cosas, sí, imagínate, sí. una incomodidad. Sí, total. pues eso. Sí. En comunidad, pero como les dijimos, como estuvimos tan buen tiempo con los 4Ks, uh -huh. tuvimos que todos uh -huh. eso ayudó mucho al problemita grande que pues ya ven que qué ropita que andábamos con sí, la, la, la, la Pero eso ayudó mucho estar ahí con la paga, con todo. Uh -huh. Les platicamos que que nos escapamos de una de Washington porque nos vimos a otros en los últimos de noviembre hace 20 años que no caía de nieve como cayó ahorita que estamos están quitando nieve de las puertas, de las ventanas, están paleando para poderse salir lo que pasa es que aquí en Vallarta también está muy frío, está muy frío de verdad ok, yo estoy sudando también y ya, Rosa las sombras sí es fresco, pero sí las sombras sombra son pues, frescas. es a gusto, no no no demasiado, pero tampoco no está nevando aquí. ¿eh? Sí, no está normal, no está tan fresco. Y pues bueno Mario, ¿qué vamos a comer? No pues vamos a ver, a ver eh, deja a ver qué está preparando mi mamá. ¿Qué qué preparas ma? Preparé un lomo mechado en oh. crema de salsa de ciruela con un espagueti verde y verdura. Oh qué rico, ya ya tengo hambre. Ya me está rugiendo la tripa <ríe> <ríe> <ríe> Para comer wow. Y también Lo bueno que hoy sí hay postre ma. Trajeron Rosy y Javier un postre Sí, trajeron Más al rato se los mostraron Sí, más al rato, ya que terminemos de comer, Mario Trajeron un postre Javier y Rosy, pero ya no acabamos Para la noche no va a haber nada Yo pienso que nos va a durar media hora <risa> la verdad, Blanquita, muchachos no lo comió ¿verdad? ay sí! ¿Tú? Sí, yo que mi mamá se lo comió todo el a ella le cuesta mucho! El día, sí, pues, ¿eh? Sabía muy rico. Sí, la verdad, estaba muy rico. Sabía porque... ¿Quién sabe cómo sabía el Sabía porque ¿Sí? ya no lo acabamos. A a ver, el ver, ver, la verdad, muchas gracias dos, ah, Sí, muchas gracias Rosy Javier Con mucho amor Y con... Ah, pues Muchas gracias Todo lo apreciamos Muchas gracias Rosy Javier Ay, ya favor, Entendés el rosita No, es azul Este los dos Pero es para Ángela Ah la, oh. Para que vengas, ahí vas a ver el video. <risa> Creo que vas a ver el video más rápido que a que vengas. <risa> ¿Hay que abrirlo para enseñárselo? Sí, sí, que lo <risa> abran. Ah. Yo le dije que son puras cruces. Hay para los que hablan inglés. Exacto, porque yo y Mario no sabemos. <risa> <risa> no, pero miren, atrás trae un mensaje bonito y todo. Mira, mm. enséñanles. Mm. Para Mario, un pequeño recuerdo con mucho cariño Tus amigos Javier Rosa y ah, Rosy Muchas gracias ah. y, lo de, y la cruz de los te dice Por la gracia de Dios oh. sí, Está bonito, está muy bonito Sí, sí la, la, la verdad. verdad que bueno que lo le, le, le, leyó Porque, <risa> porque No, no inglés. sabemos inglés No, ¿eh? <risa> no, y fíjese Para bueno, cuando hay... sí, oh. No, rato, es que rato, a mí lo... Hay ajá. algo, aquí hay Exacto, algo Esto viene a mi hijo los dice, los dice. sí, wow. y wow. Es que esos son el, ah, van a ver lo que dice ahí. No sabe abrir cajas Mario, ma. No, man. sí, pero está apretado ya. Aquí sí? abajo atrás tiene este para que le puedas ir a... Mira. ¡Ah! <risa> ah bien, bien asegurado. no, no, bien. no pero <risa> está bien. Bien asegurado, viene, para que no se caiga. Es un popote sí, Es un popote ¡Ah! Es Mira, por favor. ¿Qué dice ir ahí? Cuatro, a ver, voy Cuatro K, voy, chido Ustedes tienen, ustedes tienen la primicia Ustedes tienen la primicia De algo de eso, pues ah, Pero sí, sí, es ¿sí? la primicia miren Mario va Está bien padre ese es el popote. La ¿Ese primicia. Es hace la sorpresa. Voy que eh? hace para los 4K. La primicia. Entendimos, okay. Es Qué una bien. sorpresa que se verá más pero después. La otra va a venir ustedes me pueden decir, ¿lo van a venir con su nombre? Sí, sí exacto. Es ah, claro. eh, antes que allá. Antes, ajá, ajá, antes ajá, que allá. Ajá. Miren, ahí se los enseño. <risa> de las manitas de mi hijo, Luis, Luis wow, los, los muchas bien. gracias. dedica a hacer vidrios vid y vid vid todo tipo de cosas? Sí, sí, sí son especiales, eso los venden, los hacen y los también los, los, los motores extranjeros. Mira, ¿no? esta aquí es la, la empresa, la marca donde ¿O? trabaja, donde, trabaja, y donde sí, fabrican claro. estas chuladas, está muy bonito. Sí. Que les sí. antes que el 4K llegó. Tenemos algo inédito del 4K. <ríe> oh algo inédito del 4K, así es el título. <ríe> no me puedo esperar como los como regalos de Navidad. ¿no? No, oh, es otra cruz, esa oh, bonita esa cruz. Esa es sí, sí. Oh. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿son esas, eh, no sé para que sepan lo que son esas ¿Sabe lo que es tío sí, amigo? Es para... como toallita, ¿no? Sí Fíjate que yo me hubiera tardado más en receptal que era así <risa> no, no, no, no, pero no es así, no es así Sí, ¿no? que se, explique Se dice ya en el se dice en el Y se lo voy a poner aquí a usted también Que de un, un tutorial, ¿cómo se uh, pone uh, eso? una cosa que muestra con la, que las, se caen las toallas al piso Ajá. y ¿Qué hago? ¿Qué uh hago? -huh. porque se caen cuando las pone uno de las...? Entonces, acá te hacen esto? eso entonces usted lo pone así, ¿verdad? Lo mete así, aquí es donde se va. Mete la estufa, aquí, aquí, aquí. Y Y voy, voy a ponérselo. No, sí, sí, sí, ¡Ah! No no, no. ¡No ¡No! ¡Ah! No tiene. ¡Es diferente! Para estufa estufa nueva. ¡Ah! Dios, es ¡Tiene un ¡Exactamente! Esa estufa tiene exactamente 30 años. Son de las que duraban. ¿Somos ¿Te drama, no? <risa> Ayer cumplimos 32 años de casados ¡Qué serio? para que ¿No, no, no, sí, no, no, por, mira, Con mucho, cariño, pues, que mucho Ay, ese, uh, Yo amo mi, mi, y, mi mi mi gelba, zileba, y hago y cocino con buen Ese es el ángel Ah, ¿en serio? Para que ya no te no quemes cocinando. Sí, sí. <risa> oh, ¿Qué es un parecido de nosotros. Sí. Están bonitos. Así es de mí, igual. Es un de Esa es la escogida ya de también de, de Yakima, Se llama Hobby Lobby. Sí, sí. A ver, ¿qué sí, ¿sí? Porque no tenemos no más. <risa> a sweet, sweet Dice una dulce dulce amistad. A ver, dulce Amistad refresca la alma. Oh. Y es por prevernos 27,9. Muchas gracias, Javier Rosa. Dios, ¿eh? Dios los socorra. Falta, falta, ah, ah, esa está, bonita. Ah, está bonita. Javier, qué Es la tuya pa? Sí, la rosa Todas las cosas son posibles sí, sí. Ya se van, después de una larga sí. charla bueno, Siempre es, ya es buena mucho que no nos sí, mucho sí, pues casi dos meses Pasan muchas cosas en dos meses sí, sí, sí. Bueno, bueno. Gracias gracias por recibirnos pues. no, Muchas ah, gracias bien, a ustedes bueno. por bueno, los bien, regalos también situación. Y por venir, por visitarnos sí, sí, sí, sí, muchas, gracias, muchas gracias Rosy Ahí cuando quieran ir a Igual yo bueno. he visto que regresan sobre el Salvador Les toca ir a mi casa No ya sí, sí, sí. ajá, regresando, sí, regresando. Sí. Me lo saludan mucho, a, mucho a toda la plaga. Todo, toda la plaga sí. me lo sí, saludan. Sí, con gusto. Vamos, vamos a mirar, ¿verdad? A ver. Gracias, Pauli. No, gracias a, a ustedes Exacto. por gracias venir. Gracias por los regalos. Gracias. Ajá, por los regalos. Gracias. Muchas gracias. gracias. Muy bonitos. Sí, sí, sí. estamos, estamos cerca. Sí, estamos sí, sí, sí. sí. cerca. Estamos eh, vecinos. <ríe> Muy <somos> vecinos. <ríe> como si tuviéramos en <ríe> el mismo pueblo. Ajá. Sí. Sí. Sí. Sí. Gracias. Sí. Pues bueno, Mario, nos vemos en otro video. Bueno, hasta la próxima.